Eh, bienvenidas y bienvenidos a la vorágine. Vamos a estar así un poquito en familia, pero bien, así arropamos a Julia, recién llegada de Asturias. Esta semana tenemos, parece semana de armanamiento. Ayer tuvimos a otra autora asturiana también y está bien ¿no? que hagamos estos lados, que estamos cerca y a veces no aprovechamos pues, esa oportunidad. Tan cerca y tan lejos. Exacto, de traer a compañeras de allí o de irnosotras para allá también. Pues nada, por esta semana que estamos diciendo que son todos urdimbres que vamos tejiendo. Es verdad que todo lo que está llegando es gracias a lo que venimos construyendo desde hace años, ¿no? Entonces eh, Javier, amigo del espacio, eh, asiduo <risa> realizando actividades, eh, nos propuso que una de las poetas que había participado en el proyecto Absenta Poetas, pues de hecho nos llegó por primera vez por ahí. Eh, eh, tenía una novela y que le gustaría eh, presentarla aquí en la vorágine y nosotras dijimos, bien, genial además, eh, ella dice que hizo todo el esfuerzo por venir también cuando fue la presentación de la anterior absenta pues para poder ver el espacio, bueno, para conocernos la cuestión es que ha llegado a otro sitio completamente diferente pero bueno, a la misma vorágine. Y nada, estamos encantadas de que estés aquí con la novela. Eh, muchas gracias por, por acercarte. Y, y nada, esperamos que lo disfrutes. Para quien no tenga la programación del mes de abril, bueno, mañana todavía eh, nos queda junto, ¿no? de... una sí, actividad de Alicia Villares frías una poeta de aquí, por si queréis acercaros. Además, ella lo hace... ...performático y nunca deja a nadie indiferente... ...y el sábado una actividad en torno a la figura de, de Rafael Barret... ...si os queréis acercar... ...y la programación de abril tenemos ahí en papel... ...y nada, muchísimas gracias y bienvenida. A eh, hola, buenas tardes... Eh, ...bueno, decir que gracias a la Voragin... ...lo primero por ceder este espacio... ...en el que se hacen tantos eventos... ...el, el evento de Rafael Barret, lo estamos hablando... ...es muy recomendable también... Eh, ...bueno, para mí es un orgullo y un placer... ...presentar a Julia Navas ella aparte de Amiga es una gran escritora, en los que manejáis redes y demás, la, o sea, estaréis al tanto de toda su actividad, que, que no es poca. Eh, el libro que hoy nos ocupa es Que hay una habitación vacía. Julia es eh, nacida en Avilés, aunque afincada en Gijón. Eh, tiene una carrera meteórica, en los últimos cuatro años ha publicado dos novelas y dos poemarios ella aunque es asturiana eh, se nota que lleva sangre andaluza los que la conocemos lo sabemos por sus venas además late música porque ella ha escrito en revistas, eh, le gusta mucho la música y toda su obra, tanto la poesía como la novela eh, está impregnada de música, además de música de la que nos gusta a nosotros de, de música rock de toda la vida y, y bueno, yo muy recomendable en general toda su obra ¿Qué hay en una habitación vacía? Pues yo os voy a avanzar un poco que hay en una habitación vacía antes de darle paso a ella. Voy a dar mi opinión y lo que a mí me ha parecido. Hay que ten... Es una novela en la que pasan muchas cosas, lo estábamos hablando en el previo, Julia y yo, eh, hay que tener mucho cuidado porque a la mínima haces spoiler en esta novela. Pasan muchas cosas, es una novela muy comprimida, pero que en todo momento está sucediendo trama. Eh, la novela, para mí es un blues, ahora diré por qué, no opino que es un blues eh, está ambientada en el Madrid de los primeros 2000 en esa época en la que nos criamos Alemania, ¿no? en la que había dinero eh, se gastaba dinero y demás, se compraban viviendas, coches caros está ambientada en esa época precrisis y narra eh, las actividades, las vivencias de un grupo de, de hombres y mujeres treintañeros que por distintas actividades han llegado a un nivel de vida algunos entre medio y alto pero que a pesar de llegar a ese estatus eh, se nota que tienen mucha añoranza a sus años pasados, a los años 80 a sus vivencias de chavales de barrio en la que a lo mejor no tenían tanto dinero o tanta poder social pero que sí que se lo pasaban bien y en el libro se comenta pues, los años 80 de Madrid pero los que nos gustan a nosotros se comenta pues que es conciertos de burning, leño y... Este tipo de música que por lo menos a mí me llega al alma ¿no? eh, Luego daremos un poco, haremos un pequeño homenaje Además de esto, ¿por qué digo que es un blues? Porque es, es... todos los personajes orbitan alrededor de un, de un epicentro Como digo, es la capital ¿no? del país Y se van sucediendo diferentes actividades Y diferentes casualidades Que parecen casualidades Pero que al final desencadenan en... En lo que es la propia trama y el desenlace del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues como todos los buenos blues, hay que sufrir, hay que pelear para llegar a un desenlace un poco mejor, ¿no? Eh, no me voy a extender más, voy a dejar con ella porque, lo he dicho, no quiero hacer más spoilers. También otra de las, de las cosas que me gusta es que narra también eh, hay unos pasajes en Atenas. ...Atenas antes de la crisis monumental... ...que sumió Atenas en la pobreza y demás... Y, ...y Julia, que es licenciada en Historia del Arte... ...nos cuenta muy bien lo que son las calles de Atenas... ...el arte de Atenas, ese arte antiguo, ese arte griego antiguo... ...y demás... ...se vive... ...luego también me gusta que hay... se hablan de personajes... ...que a todos nos pueden sonar con nombres, ¿no? ...como pues, Aurelio, como Carlos, Valentina... ...y en cuanto a técnica literaria decir que esta novela eh, todos cuando escribimos ficción intentamos un poco por, por sencillez escribir en pues, eh, tercera persona pero siempre en el sexo que somos cada uno ¿no? en este caso Julia es valiente y además sale airosa se pone en la, en, en la piel de, un, de Carlos de un varón pero intercala con, con personajes femeninos muy potentes y, se, y narrando también eh, poniéndose en la piel de estos personajes femeninos, con lo cual a mí me, me ha dejado bastante alucinado la facilidad de cambiar de personajes y ponerse en la piel de unos y de otros y narrar su, ponerse en, en sus vivencias casi de primera persona, ¿no? de, de lo que es un personaje femenino, un personaje masculino y sus tramas. ¿no? También puede interpretarse casi como una película de Ñarritu, ¿no? en la que lo mismo, muchos personajes aparecen, parece que no tienen nada que ver y al final todo confluye en, en la trama. ¿no? Pues nada más, os dejo con Julia y que hay en una habitación vacía. Buenas tardes a todos y a todas, me ha gustado mucho el, como la lectura de, de Javier porque... Eh, sí que es verdad eso que es una novela que pasa muchas cosas, es complicado hablar de una novela en una presentación, el poesía es más fácil pero novela hay que tener cuidado sobre todo una, una novela como esta que continuamente están pasando, hay, hay muchas tramas diferentes que se hilan, entonces bueno pues para no desvelar una trama que nos pueda hacer sospechar ¿no? eh, de, de la trama final bueno, es una novela eh, que nació de un poema eh, yo, bueno, había, acabado, había presentado, había hecho una primera novela eh, que fue una novela fácil para mí escribir la primera porque no tenía ninguna pretensión de publicar ni nada después de 30 años de estar sin escribir nada, yo hasta los 18 años escribía, publiqué en revistas gané algún premio y desde los 18 años hasta los 48 años no todavía no sé por qué, pues dejé de escribir totalmente y volví mmm, con una novela que fue muy bien, entonces, mmm, cuando abordé esta novela, tenía como cierto pánico, ¿no? Porque me sentía... el pánico de la segunda novela, ¿no? Que, que a ver, que esto ya escribía, ¿no? Y la verdad es que un día leyendo un poema de Juan Vicente Piqueras, ganador del premio Loewe, y me parece que es director del Instituto Cervantes en Atenas, leí este poema y... Eh, no sé, vi de repente la trama, ¿no? Y por supuesto el título, que me pareció muy sugerente. Os la os voy a leer. La, el poema se titula La habitación vacía. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que decían no conocían el juego, los que no conocían el juego tal vez decían nada. Y tú decías, no. Nada es nada, he dicho qué. Hasta que alguien decía, por ejemplo, el silencio, y tú decías, sí. Y otro decía, polvo. Y el juego comenzaba a tomar vuelo. Unas huellas de pasos en el suelo, un fantasma, un enchufe, el agujero de un clavo, la penumbra, el cuadrado que deja en una pared la ausencia de un cuadro, un hilo, una carta en el suelo, la huella de una mano en la pared, la música que llega de la calle, una mancha de humo o de humedad. Garabatos o pájaros o nombres o un dibujo de Laura en la pared. Y tú ibas diciendo sí o no. Tú lo sabías. Eras el inventor del juego. Tú ya sabías, Carlos, lo que hay en la habitación vacía donde acabas de entrar. Era uno de tus juegos favoritos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Un fantasma. te lo han dicho? Sí, pero lo que yo digo es otro. Y... Ahora me he dado cuenta que el protagonista del poema también se llama Carlos, como mi protagonista. Supongo que me quedo en el subconsciente. Y bueno, pues no sé, podemos ¿no? ir a, de, a la música. En un momento os he preparado unas pequeñas cosillas, decir, como, decía, como decía Javier, la música está en mí constantemente y, y no... No puedo imaginar, eh, es como tener una banda sonora continuamente en mi cabeza, ¿no? Entonces, mi obra está muy ligada siempre a, a la música. Grabo y te lo a enseñar, ¿no? sí. Voy a el principio. Despiste. Voy es el comienzo de, de la novela. ¿Qué hay en una habitación vacía? En la mía, cajas por desembalar. No es la falta de tiempo lo que pospone la tarea de sacar los objetos guardados y encontrarles sitio. No trato de engañarme, de buscar disculpas. Rescatarlos y darle una ubicación definitiva me asusta. Supongo que sería como dar la última pincelada a un cuadro, como sentenciar una novela con la última frase. Es decir, ya está, ¿y ahora qué? De vez en cuando entraba en esa habitación y recapitulaba. Pensaba que si ya llevaba más de medio año viviendo allí y me las había arreglado, es que podía continuar sin lo que aquellas cajas contenían. La silueta de la guitarra protegida en su funda parecía llamarme desde la esquina. Me quedaba absorto mirándola, reproduciendo su sonido en mi mente, intentando imbuirme de la ilusión necesaria para rescatarla del olvido, pero me saltaba una molesta sensación de vértigo. Vivía. a comentaros que la portada fue, es una, una cosa de estas que te pasan en la vida y que bueno eh, es de Oscar Marín de Brandi que seguro que os suena porque es el autor del cartel de todo sobre mi madre de Almodóvar de, de portadas de voz de sprinting de Brian Eno de la campaña de camper, de absolute vodka, bueno el, el premio nacional de, de, de diseño y estas cosas que tiene el Face, que el día de mi cumpleaños... Bueno, tenemos muchos amigos comunes, ¿no? Porque yo, bueno, pues me, muevo, me he movido siempre en el ambiente este de la música y entonces pues soy amiga pues, de, de Ana Curra, de no sé qué. Entonces nos conocemos todos, aunque sea por las redes sociales, y el día de mi cumpleaños me felicito. Y, bueno, yo, yo pensé que era un fake de esos, dije yo, no puede no ser Y el día de su cumpleaños lo felicité y coincidía... Que iba a salir mmm, mi segundo poemario y la portada es de otro músico eh, valenciano y un dibujante maravilloso, excepcional, es un, un artista increíble y le comenté porque la portada eh, me la, cuando me la hizo me dice ¿qué quieres? Y digo mira, mmm, no sé, una mezcla de Moebius, de Mariné Brandi, de Cesepe, antes de conocer a, a Mariné Brandi, ¿no? entonces le conté a Mariné Brandi, sabes que mi portada y me dice hombre Julia, es un honor ¿sabes? y me dice ¿tienes algo por ahí para que te haga una portada? Y no lo voy a creer, digo, sí, estoy, como estoy dando los últimos toques a una novela. Y dice, bueno, pues sí, me gustaría hacerte la portada. Bueno, imaginaros, o sea, un regalazo. La verdad es que ha sido una cosa muy, muy bonita. Bueno, y voy a leeros. Se gestaron eh, a la vez en la novela, este poemario y el poemario que voy a presentar este año. Pasaba de la poesía a la narrativa, a veces um, un poco... Estaba en una cosa y me venía una idea y... El, la metía en un personaje o viceversa. Había una escena y de repente me sugería un poema. ¿no? Y hay un poema eh, romántico. Hay gente que dice que escribo pocos poemas románticos, pero este es uno de ellos. Y era uno, uno de esos momentos que estaba imaginándome escribiendo sobre los protagonistas. Porque la protagonista femenina, Oscar Marine Brandi, eh, cuando le pasé el argumento de la novela La Sinosis, me hizo mucha gracia cuando puso a. Valentina, su Valentina delante de Carlos porque todo el mundo me lo dice, Valentina se come a Carlos. <risa> Valentina es un personaje que crece de una manera brutal, es un personaje con muchísima fuerza me hizo gracia que, que él lo captara y dijo, he puesto a Valentina delante porque me parece que es la, la verdadera protagonista de la novela. Despertar en la, redondez, en la redondez de los cuerpos se aloja la geometría de los sentimientos Aristas que separan intenciones, ángulos que acogen extremidades, manos, ardor y reproches. Laten los relojes como espasmos y avanzan lentamente hasta el precipicio de la mesilla de noche con un movimiento imperceptible. Cuando caigan al vacío de apenas un metro despertarán a los amantes, agitados, arrancados de la placidez del sueño. Es hermoso comprobar que aún no es la hora ...que nos queda tiempo para seguir abrazados... ...y que antes de que la máquina infernal avise... ...desvelados... ...saludemos al amanecer envueltos... ...entre sábanas y perlas de sudor. Bueno, hay, el, hay un pasaje en, en el libro... Que habla de un concierto de Burning, ¿no? Sí, es una escena. Eh, es, es una escena. Los personajes eh, que hay flashback vuelven a, hacia su infancia y recuperan episodios. La novela originalmente tenía 100 páginas más. Eh, pero cuando la editora eh, la vio y tal, me dijo: Yo creo que podríamos ajustarla más y es una cosa que, que me vino muy bien porque tenía la sensación de que al principio era una especie de repetición de la primera y yo quería que fuera una novela que rompiera con la anterior entonces la remodelé y empecé a, a cortar por lo sano yo creo que, que fue un acierto porque quedó hay historias que me, me dio pena sacarlas no pero quedó una novela yo creo que más compacta, más redonda y, y una de las escenas que salvé porque me parecía muy bonita y muy verdad es la, la del concierto es, es en realidad los personajes del pasado que vuelven y le van a hacer la puñeta a Carlos. ¿no? Me gusta Totalmente. a mí cuando. En los 80, después de un concierto de urno. ¿no? Ni Alaska, Ahora, tal, Está no. hecho, está basado, o sea, real. Hay una anécdota que, que se estropea, pasó, se estropeó el amplificador y se quedó en silencio. Y me vino esa escena genial, no os la digo, para que. ¿Verdad? Porque es, esta novela la disfruté mucho. Bueno, siempre que escribo, la verdad es que no hay no, nada no predeterminado. Entonces, todo va saliendo y yo misma me asombro y me disfruto mucho, me lo paso muy bien, porque es como que cada escena me lleva, una escena me lleva a otra, ¿no? Y esta, que cuenta de, de concierto de Barney, pues vino no, al pelo. Es que el, el personaje principal, Carlos, es un ex guitarrista de blues. Entonces, como os decía, Julia, toda ella está impregnada de ese punto rockero... Eh, de la música además que nos gusta a todos, ¿no? Y cuando yo, es un alivio, yo ya la conocía, pero cuando ya leí y dije, después de un concierto de Burning, pues claro, como tiene que ser? <risa> Atrapar, no utilices tus juegos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas que tienes en los ojos ¿En el... Es que eh, bueno, sabe es el, la gira despedida de Borny. Algunos hemos tenido la suerte de verlos unas cuantas veces ah, en no directo. Sí, la de Rosendo ya fue, y esta es la de Borny, las viejas glorias. Eh, bueno, eh, tenemos acabo. un blues por ahí. Si quieres, si sí, eh, estaba buscando precisamente mmm, leer algo para darle paso al blues, pero bueno, tenía algo preparado. Bueno, pero, bueno mira, ¿tap? acabo, justo. Me, bueno, esto parece rodado. ¿tú? No vale, vale, espera. La primera vez que actuamos fue en un garito del barrio. Habíamos decidido que debíamos proclamar quién eran los auténticos padres del rock y también reivindicaríamos su elegancia sobre el escenario, así que rebuscamos en los armarios de nuestros padres para hacernos con americanas y corbatas estrechas. Se corrió a la voz y el bar se llenó con todo tipo de feligreses curiosos. Y es que cuando pasaban cerca del local de ensayo, los cartones aislantes no bastaban para amortiguar el bozarrón de Luis ni las notas de mi guitarra en un elevante slide. Y la verdad, era imposible pasar desapercibidos. Tengo que reconocerlo, cuando el dueño del local nos presentó como el grupo de valientes que nos ha traído el, el blues desde Chicago hasta Luche, tomé conciencia de lo absurdo de verme allí, con aquella americana gris de corte impecable, delante de aquellos chicos de barrio dispuestos a todo si no conseguíamos hacerles vibrar. Estaba muerto de miedo. Un, dos, tres, cuatro… La batería marcó el paso y yo ataqué con mi riff. Buscando lo que da un poco el, el tema, el paso al tema de, de Urriz, no, no, no, del Perfect Day, que vas a tocar tu otro, ¿no? De, eh, de Luriz. Vamos a tocar su gen, ¿no? Sí. Ah. día se repitió una y otra vez para llenar semanas, meses donde Valentina confirmó todos mis anhelos y la valía de esa lucha que mantuve para conseguir tenerla a mi lado. Valentina, hermosa, apasionada, Valentina, compañera y cálida y generosa, Valentina, divertida y locuaz, le propuse que se viniera a vivir conmigo, que llenase con sus pertenencias mi habitación vacía. Ella se mostró esquiva a pesar de que casi siempre acababa quedándose a dormir en mi piso. poema que se titula La Habitación Vacía, si sí, lo no encuentro... Ay, ¿Qué paraliza mis manos, mi rostro, mi cuerpo? Algo oprime mis pies, algo me sujeta a la esquina de un espacio desolado, infinito. Lo vivido es pasado, inmutable, el futuro es mañana, pero hoy sigo atrapada en esta habitación vacía. No importa, desde mi ombligo, desde mi universo, seré capaz de inventar otra nueva vida. Redimida, sola frente a todo lo que me rodea, yo elijo, yo descarto. Son muchos los años de decisiones, de aguardar a que todo cambie, bajo la epidermis, Poliedricas, y sinuosas células que recubren la parte más superficial de los cuerpos, se esconde una loba que se protege. Hay una mano tendida que no teme equivocarse una y otra vez. No me importan las posiciones ajenas. Me pongo en la piel de todos los corderos. Solo temo decepcionarme a mí misma. deciros que, eso como decía antes Javier, eh, los escenarios de la novela eh, son principalmente Madrid y luego pues hay un viaje un poco eh, paralelo al viaje de, de Odiseo, ¿no? eh, de Carlos a, a Atenas, donde intenta, es su primer paso para, para abandonar la habitación vacía, para, para empezar a vivir otra vez, para sacar la guitarra de esa habitación, para reencontrarse ese Carlos que estaba vivo y que, que ahora es un, un seto. Entonces, eh, el primer paso es en Grecia, donde ocurre algo que, la verdad es que cuando escribí ese episodio, no, sa no sabía que ese personaje iba a ser tan importante. ¿no? Por eso os digo que la novela me la iba encontrando, ¿no? poco a poco, y al final fue lo que hizo que el final fuera redondo, ¿no? los personajes iban surgiendo. Eh, también hay otro escenario que es Gijón, eh, no soy nada localista, la verdad es que siempre... Mi primera novela eh, está basada está también en Madrid y, la, y los Balcanes, la, eh, está basada en la Rada de los Balcanes, y se desarrolla en Serbia y, y Croacia, y sin embargo aquí al final el que aparece también, pues, y Oviedo en un festival que, que tuvo lugar, que al que asistí de Johnny Copeland en, en el Campo de Amor, que fue una pasada y la verdad es que me apeteció meter una anécdota ahí, y encajó muy bien con un concierto que dan ellos en, en Oviedo, ¿no? Y acaban en Gijón, y también Gijón apareció y adquirió sentido también, ¿no? Todo, en esta novela, por eso me dice de ella como de todas las novelas, ¿no? Porque cada cosa mmm, adquiere sentido, ¿verdad? Y, y no me apetece anticipar nada, ¿no? Es que haces spoiler a Sí, mía. es muy complicado, por eso es más fácil leer los poemas que fueron escritos a la vez que, que la novela, que contaros muchas historias, ¿no? A mí me gustaría... Bueno, vas a tocar todo tema, ¿no? Sí, si quieres, eh, una de leño. Vale, tomas y acabo con un poquito del final, pero me voy a saltar dos frases, <risa> porque si no... Pero yo creo que el final es... Bueno, y luego yo creo que ir pensando preguntas o algo que os apetezca, ¿vale? comentar ¿Qué es tu obsesión permanente? ¿Qué quieres conseguir? selff-lief. Dime qué puedo hacer por ti. Dime qué puedo hacer por ti. Que es tu obsesión permanente. Dime qué puedo hacer. Dime qué puedo hacer por ti Alguna vez sorprendente Dime qué puedo hacer por ti Dime qué puedo hacer por ti Leño siempre leño. Me encanta, hace años que lo escuchaba este tema cuando entré y lo, y lo escuché. ¡oh, qué guay! Quería decir eso, lo de leño siempre leño, que es lo que tiene lo siento, ¿sabes? Y si nunca había tenido la oportunidad de decir eso. leño siempre leño. Mira, este, este tema iba a decir. Bueno, hay varios poemas de este libro, del primer poemario y del siguiente, musicados por eh, un amigo, precisamente de. Bueno, un amigo de toda la vida, pero de mi pandilla de los 80, pandilla de guerra que la verdad es que seguimos en contacto porque la música, los conciertos nos siguen uniendo y me hizo mucha ilusión porque tuvieron un grupo, llevaron a grabar un, algún disco, era Vilés, y él tenía la música muy abandonada, hace, hace instrumentos, bueno, es loco de la música, y vino y a mi presentación del primer poemario, lo pilló y tal, y pasó el tiempo y no me decía nada, yo decía, no le habrá gustado y tal, no lo típico que... Y me escribió un día un correo diciendo, joder, Juli... Mmm, tengo unos temas y tal con tus poemas y ya y me pasó unos MP3 y bueno, aluciné. Y está dando conciertos ahora y bueno, vamos a, igual no sé si Canaya, la editora, está interesada en hacer un disco discolibro. Bueno, que es muy bonito, ¿no? Que, que, que los poemas eh, reactiven. Este poema, está, cuando escribí, estaba como el personaje masculino cuando decide abandonar la habitación vacía, pero no sé, este avanzando. Solo hay que cambiar el gesto, la actitud, dar un giro de volante brusco cogiendo la curva sin oponer resistencia. La estupidez queda en el pegajoso asfalto, desprendida, lejana, desapareciendo en el retrovisor, como la raya continua que no has respetado nunca. Y ahora os voy a leer ese quinto final. ¿Qué hay en mi habitación vacía? En mi habitación vacía había dudas, rasgando los acordes de una guitarra olvidada en una esquina. Había desidia y desilusión aderezada de una demoledora nostalgia. Había ansia de amar y ser amado, ganas de huir de ese espacio que se empeña en atraparme y convertirme en una mota de polvo más. Ahora necesito mi presente, necesito cerrar la puerta de aquella habitación vacía y arrojar la llave lejos. Y ya no veo más. Bueno, pues, muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Gracias. Y la verdad es que, bueno, ha sido un placer porque um, me encanta el tono que le da a, a los temas. Me gusta mucho, Javier. Gracias, <ríe> ha sido ya. una sorpresa también muy agradable para mí. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, eh, acabar diciendo: el, si queréis adquirir el libro, está aquí. Tenéis la oportunidad de que os le firme Julia. Y. Eh, los libros de Julia están editados, sobre todo este y otro más de Canalla, sí, este de poemas, son de Canalla Ediciones, que es una editorial que, que merece mucho la pena, porque es una editorial que apuesta por por un lenguaje muy cercano a la calle y. y que tiene un catálogo y un. Sí, tenéis, tenéis, tenéis, tenéis Está a, David unos con, a David González, tenéis a, por decir, otro asturiano, además muy conocido y conocido eh, de Julia. A, a Perro Toma, eh, ahora Eso Vicente es. Muñoz, a no sé, tiene. La verdad es que es una editorial eso arriesgada que no, mmm, no le preocupa a las ventas, no le preocupa, pero eh, lo que quiere es tener autores, o sea, que le gustan a ella, ¿no? A veces se permite hasta caprichos hablando con ella, me decía, bueno este autor con su primer libro no ha vendido una mierda, y dice pero quiero que, o sea, quiero publicar otra vez. Eso es, la verdad es que es muy, muy loable que es un colega mío con lo que vende uno no vende eso el otro lo sí, hacemos pues, ahí sí, ¿eh? sí, sí. ¿no? ahora voy a publicar Amarilla. espero yo creo que, que en junio así que iré a Voces del Este hoy espero presentar ahí el tercero con, con, con Canalla también y bueno pues mmm, estoy muy contenta la segunda edición la verdad es que la alcanzó en, mm -hmm. en cuatro meses y, y, y, y las sensaciones de los lectores y lo que me llega y las bueno las reseñas y tal sobre todo es eso mmm, que que atrapa, ¿no? Que yo creo que yo me gusta escribir cosas, me gustaría escribir como lo, lo, lo que me gusta leer, ¿no? Entonces, a veces eh, me gusta mucho leer por leer, ¿no? O en párrafo tal. Pero hay veces que digo, lees una historia y dices, bueno, ¿qué me han contado, no? A mí me gusta mucho contar historias. Y me gusta mucho leer historias que me cuenten cosas, ¿no? Y que también te puedas deleitar con, pues, con algo que está bien escrito. Por, de por sí, ¿no? Pero que me cuenten cosas. Espero que si la leéis, bueno, que me contéis qué os ha parecido. Y eso ahora, preguntar cosillas. ¿Alguna duda? ¿eh? ¿Alguna duda? Nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, yo simplemente trasladarte que tengo ganas de empezar a leer ya una novela. Que espero poder decir. Sí, sí. Música, ¿no? o sea, supongo que sea, eh, que sea una novela en la que eh, se juega bueno, mucho con, con la evolución psicológica de los personajes, ¿no? los, los, los conflictos internos que, sí, a sí. que vaya en ese sentido. ¿no? Lo que pasa es que eh, me gusta mucho eh, mostrar todo eso con los diálogos, por ejemplo. O sea, eh, las descripciones sí. cuando tienen que estar, ¿no? pero me gusta mucho que sea. Una conversación, una disputa, lo que a veces lo que te muestra cómo es el personaje, ¿no? No hace sí. falta y fulanito, es tal, y no sí, sé sí, qué. Sí, sí, sí. Por eso te digo que es una novela bastante trepidante en ese sentido, ¿no? Y según dicen y tal, pues ah, muy sí, ágil sí. por eso, porque para mí es fácil. Hay autores que dicen que es complicado los diálogos. A mí me resulta eh, fácil y creo que, que es, bueno, que destensa muchas veces, ¿no? Eso el, lo más fácil de leer. Sí, sí, yo, mi estilo yo creo que es un estilo, pues como habéis leído, como la poesía, habéis visto, ¿no? Y, y directo y sencillo, ¿no? Y, y a eso yo creo que todos los que escribimos aspiramos, ¿no? A decirlo lo más con, con, la, con, lo, con menos palabras, ¿no? Con menos, ¿no? A mí me llama la atención lo que dije antes, la técnica es una técnica complicada. Eh, lo Normal, cuando alguien escribe ficción Se centra en un personaje Y, y tira por esa línea como si fuera una carretera ¿no? En cambio Julia está con ese personaje Pasa a otro, le desarrolla Ah, es verdad, está a dos voces Llega un y, momento y que Valentina toma, toma la protagonista femenina Toma las riendas, además de verdad, las toma, pero de una manera que no se lo podéis imaginar, de verdad. que sí, Es sí. muy sorprendente. Sí, sí. Y, A mí me sorprendió mucho, a, a, sí. a mitad del libro, porque juega tienes con... este personaje, este personaje, y de repente. Sí, la sí. se se este per... terrenos muy fantástico Este personaje eso. y se lleva todo el libro. ¿no? Y, y, al, y entonces hay ciertas escenas que están contadas desde las dos partes. O sea, eso, es, eh, eso es. Al final, ¿cómo lo, lo vive él con los diálogos que hay que repetir? Y ella, ¿no? Eh, pues hay un el... poco... para los eruditos, un poco folner ahí, ¿no? En el, el ruido de la furia, ¿no? Cuando uno dice algo, otro dice algo, pero más más, más coloquial y, y más fácil de leer, ¿no? Tan, y llama mucho la atención por eso, cuando te, crees que el personaje central, el personaje central, y realmente es el protagonista, pero de repente aparece Valentina, ese personaje femenino principal, porque hay otros. Sí, y, los secundarios y, y, son también sí, muy. Pues, y, y barre con todo el libro y, y hasta el final. Sí, y los secundarios son de muy. De personajes secundarios también. Porque creo que los personajes secundarios también dan mucha oportunidad para explicar a los principales, eso. ¿no? Es como, como el teatro, como... como hay mucha eso. gente que me dice que también... <risa> que for. hay mucho cine, o sea, que, que podría es, ser una película. Es. Mucha gente dice, pues una película. Eso es. Claro, yo mi cultura es mamar eh, también mucho cine, ¿no? Entonces supongo que todo se pega, aparte de leer eh, música y cine, como nuestro... Mis es, como los es una novela es una novela pop claro. por todos los lados, o sea, desde los personajes el lenguaje de los personajes que es un lenguaje de calle eh, la trama de los personajes que es pegada a la calle y luego la, ese espolvoreado ¿no? de digamos de especias que rock, blues eh, referencias clásicas, cine, se ve mucho cine, yo los personajes eh, yo veo, por ejemplo, la trama eh, antes lo decía, no recuerda un poco una película de Iñárritu en la que surgen personajes y luego al final confluyen todos, ¿no? Parece que no tienen nada que ver y confluyen, pero si quieres verlo más en plan clásico, lo que decía Julia, esos personajes eh, secundarios eh, que los que somos fanáticos de John Ford, pues es, es que es lo que lo que sostiene la trama, claro. ¿no? Y Aurelio, por ejemplo, el, el mejor amigo soy... de de Carlos es muy simpático es, es todo lo contrario a Carlos es un es muy, el borrachín pues, de John Ford es la es mejor, es, un, está clarísimo es, es, un, es ese personaje sin caer en clichés sí. son personajes porque bueno muy reales muy cercanos y, y hay villanos sí. también claro, que es un bueno, clásico sí, hay un tío, o o malos sea, que no son malo tan malos malo. malos que son malos claro. eh, o en la vida misma o sea, si es que sí. en realidad eso y, y, y el destino yo creo mucho bueno creo tenemos que crear el destino cuando pasan casualidades y dices esto? Ay, ¿esto? Sí. o sea la vida a veces si en vez de salir cinco minutos antes sales cinco minutos después y, y pasa un coche y, y, y pasa el reservado. o sea estas cosas eh, que te cambian la vida o sea a esto, mí me, me gusta y si tal. no hubiera hecho esto y tal yo creo eso me da mucho juego como en la primera novela pasó como una pers un personaje de Madrid acaba eh, con un personaje de la guerra de los Balcanes y al final también confluía todo porque confluía hasta, hasta la figura de Tito me llevó mucha investigación, esta no, la otra me llevo, eh, fue muy entretenido, y muy, muy fascinante meterme en la Gran Yugoslavia sin haber estado allí, eh, nunca en Croacia ni en Serbia, y al final los personajes eran confluidos totalmente, y Tito y Franco, o sea, había hasta paralelismos eh, entre ellos, entonces eso me divierte mucho, es que disfruto mucho, mm, El, se bueno, nota, ¿no? yo creo. Además, si queréis conocer más a Julia... Eh, vais a ver, ahí, ahí un personaje concreto que, es que está muy impregnado de, de su personalidad, del gusto por los libros, de su pasión y, y demás. A mí me gusta mucho también, ya siendo un poco perverso, este punto muy de blues de son personajes que de los, en la treintena que han alcanzado un estatus social medio, medio, algunos alto, eh, ligados al mundo financiero, ¿vale? Pero no son felices porque echan de menos cuando eran críos, y en los 80 iban a conciertos de leño de burning el y era lo Carlos, realmente de decía, hecho, esto es lo que es de puta madre cuando le dice al padre, porque el padre es albañil y, y le dice que va a ser economista le dice el hijo, pero a ver lo único que de los bancos son las hipotecas sí, y sí. tal pero ¿quién un hijo de obrero se ha metido? porque todos querían ser, como dice la novela como aquel marista, conde o sea, el, que, que, que, que antes nadie hablaba de banca, de opas de tal y de repente ¿no? y, y, y es la época esta de, de, del ladrillo de la especulación y, de, y, de, y del poder y del uso perverso del poder. El personaje principal malo es un, es un personaje muy oscuro y, y bueno. A mí me pues, gusta también porque otra cosa también que me gusta mucho es que está ambientada en esos primeros años 2000, en la como he dicho antes, que nos criamos que esto era Alemania, que me compró un Mercedes, me compró no sé qué, y la, y la nube iba viniendo una nube por allí y nadie la veía, ¿sabes? <risa> nadie la quería ver. Y, y está justo ahí, en ese. Todavía no llega, ¿no? Y, y en ese mundo financiero a la vez callejero a la vez, ¿no? Y, y es muy entrañable el viaje que hace el personaje a Grecia, esa Grecia que todavía no ha sido no. volada por los aires, por la burbuja económica, y como decía antes Julia, que es licenciada en arte, eh, esa Grecia que, joder, pues que todos tenemos la cabeza de monumentos, de tal, es, esa gloria, ¿no? Y está muy bien esa calma antes de la tormenta, ¿no? Y luego, pues. Bueno, lo voy a decir sin hacer spoiler porque lo pone en la solapa. Eh, que es muy Madrid, muy Madrid, muy Madrid, pero al final Gijón, ¿sabes? O sea, es como lo de Burning. Eh, estuve que no, en New lo York. Te lo juro estuve, que es que estuve... eh, no, pero me gusta porque, porque todos. Oh, tiene que ser Madrid, tiene que ser en Es como lo de Burning de. de eh, estuve en New York, fui a Hollywood uh -huh. y, en, y en Madrid te conocí. Pues aquí en Gijón, claro. ¿sabes? O sea, Cuando en Avilés poco... me decían los de la Nueva España. <ríe> me que parece muy le, la presa. Y Avilés, y Avilés, y Avilés. Me daba como cosas, estaba, estaba como es. sí, lo, lo típico, pero lo que dije yo, bueno, la siguiente ya veremos obreros del metal, que Claro, es pero, muy pero eso que de verdad que mmm, vino también de manera natural y tal, no que dije, bueno, ahora voy a sacar aquí el gijón. Bueno, pues una, una, yo lo digo, lo dejo ahí, eh. Lo dejo ahí, pasto. Una novela ambientada en Avilés de los 80, con ese mundo obreril, rockero, estoy a la estaría. El, a estoy eh, con la historia de, de. Mis padres son andaluces y yo soy coreana. O sea, a los avilesinos nos llamaban coreanos, a los que veníamos de fuera, ¿no? Despectivamente, <risa> fuimos. Fuimos inmigrantes, fuimos. No me sale ahora la palabra. Refugiados, y eh, era una penuria terrible en Avilés, no había viviendas para la gente. Mis padres vivieron en barracones eh, y mucha gente murió en la construcción de la campana de la, de la, de la fábrica. Y gente sin papeles, sin nombre, no se sabe, no hay censo sobre los muertos que hay ahí. Y esa historia, la historia de esa inmigración, de ese choque cultural, eh, tengo una historia ya, la tengo un poco apartada porque tengo. Otra diferente, bueno, sí, y, cómo, pero cómo. Esa, esa es mi. Yo creo que esa me va a llevar mucha documentación, entonces por eso la tengo con mucho respeto, me da mucho respeto también. y, y Pero sí, pues ahí tienes para tirar del hilo, ¿eh? Sí, sí. Pues nada más, alguien sí. tiene alguna pregunta. Sí, nos ponemos a pues, ¿Quieres acabar con un poema? Pues perfecto. Te dejo ahí. Pues sola. Mira, ¿Quieres la, algo? el de Apátridas. Ay, no, el de Apátridas. Perdonad, es inédito. Es que me estoy liando últimamente. Estoy con las correcciones del siguiente y a veces no sé cuál está en... no. Ah, sí, está aquí, está aquí. Vale, Apátridas. El viento, el mar, son apátridas, por mucho que nos empeñemos en denominarlos y atraparlo ilimitado, lo que fluye incesante. Son apátridas el amor, el amor y el odio, y no hay esquinas ni puertas que paren sus fuerzas. Es apátrida la sensación de desamparo, de soledad y de tristeza. Son apátridas la alegría y el gozo de cada caricia y mirada, de lo compartido y de lo denegado, de lo hermoso y de lo ayecto. Y no hay fronteras que detengan, pasos, necesidades, huidas. Muchas gracias. Pues nada más, gracias. esto ha sido todo. Si os apetece comprar la novela y que la, Julia le ha hecho una firma, pues la tenéis en la librería. Gracias a todos y gracias a la vorágine.